Y hoy nos toca, me toca presentar a Angélica Cano, nuestra compañera secretaria de prensa. ¿Cómo estás, Angélica? Muy bien. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia y también a los compañeros y compañeras que nos escuchan por las redes. Así es. Eh, bueno, hoy nos toca saber eh, un poquito de vos. Hoy cambiamos. Hacemos hoy cambiamos los role roles play. y nos bueno. toca saber eh, quién es Angélica Cano. Contanos un poco. <risa> bueno, en este momento estoy en la secretaría de prensa de ten Capital. Hace muchos años que milito en Aten desde el 2002, a finales del 2001, después del 19 y 20 y durante muchos años fuimos con otras compañeras, delegadas de escuela eh, siempre organizando desde la base y esta vez es la primera vez que me toca ser parte de una comisión directiva así que acá estamos con todo el trabajo de la Secretaría de Prensa que en el caso este digamos de Aten Capital tiene una mirada bastante amplia hacia la base y esa es la idea que estamos teniendo también con los programas de radio ¿Y en qué se expresa esta mirada amplia? Y bueno, viste que la prensa de una conducción sindical dice mucho. Nosotros, por ejemplo... Estamos absolutamente en contra de esta idea que tiene la conducción provincial TEP de solamente sacarle fotos a los suyos, eh, que las imágenes solamente muestran los dirigentes, por todo el contrario, queremos que salgan las compañeras de base, hacemos entrevistas en las escuelas, que eso se refleje en la foto, porque no queremos escribir una historia solamente de algunos, sino que la historia de Aten y la lucha de Aten, lo que quede de esta conducción, sea que te sigamos o no, en la próxima, en, en, dentro de tres años, sea de este periodo y en las luchas para participa mucha gente, entonces por eso estamos abriendo cada vez más, por eso incluso los programas se rota esta vez me toca a mí, pero otra vez le toca a otros compañeros, se rota para que todos tengan voz y esa es la idea que queremos impulsar desde prensa. En el sentido de democratizar el sindicato, volver a la tradición ¿no? de Aten, eh, que, que la base tiene mucha importancia, en ese sentido también la prensa tiene, tiene que reflejar eh, nuestra concepción de, de sindicato. Bueno, y en, y en cuanto a vos... <risa> eh, ¿Cómo llegaste? a TEN? ¿Vos no estuviste siempre en, ca en Capital? No, estuve en Picún, antes trabajé en Chubut eh, Hoy vamos a hablar de la reforma educativa Y me tocó eh, trabajar en plena reforma educativa en Chubut Digamos, con la ley federal ¿Sos Tan... profe de? Inglés <risa> Y también me tocó como estudiante Me acuerdo que en los 90 tomábamos las escuelas Y marchábamos a Rawson, a la capital, contra la ley federal Hacíamos sentadas en... En, el, en pleno centro de Trelew, digamos, contra la, contra la ley federal y ahí empecé a trabajar en las escuelas públicas y cuando vine acá, bueno, de todo un poco hasta que me aceptaron el título y trabajando siempre en escuela pública media, mi escuela de bases del Sepen 34 y decidí venirme a Neuquén a militar justamente después del 19 20 del, del 2001, esas fotos digamos que recorrieron Neuquén, o sea, Neuquén como una, una foto más de todo lo que pasó en el país a, y decidí venir acá, digamos, a, a militar en Aten y, y, y también partidariamente. ¿Porque militas en el...? En el, por, en en el por. POR. Muy bien. Y en Picún, ¿cómo fue tu experiencia? Hermosa. Creo que fue una de las mejores experiencias como trabajadora. Eh, el estudiantado es completamente diferente al resto de, de la provincia e incluso acá de Capital o alguna escuela de Plotier, porque al principio trabajas en muchos lugares. También conocí compañeros de oposición ahí de muchos años, entre ellos Pablo Suárez, y tenía que viajar porque en ese momento, digamos, ni siquiera había coles, a veces a dedo. Y fue una, una experiencia muy interesante desde el punto de vista pedagógico, ¿no? Como también pensar, digamos, cuál es el rol de enseñar una lengua extranjera en un lugar donde no se aplica esas son como reflexiones que te llevan también el trabajo en la escuela pública y son reflexiones que estoy llevando ahora también adelante, también con el estudio del Mapudungún, por ejemplo. Te iba a preguntar, porque no es el inglés el único idioma que te interesa y al que te has dedicado. Mm. Contanos un poco eso del de Mapudungún. Nada, estoy terminando la maestría de lingüística aplicada, que es para enseñar y con el Mapudungún un reencuentro importante, hermoso también, que es recuperar una lengua. Estoy aprendiendo, no soy hablante y también, es también cruzada digamos por todos los debates que hay hacia repensar la educación en, en este lugar donde estamos, no en este territorio. Hay toda una discusión sobre la interculturalidad y cómo se lleva adelante. no Sí, que la, la podamos retomar ahora cuando hablemos sobre la, la reforma, reforma. reforma. Sí, pero las, las todos los que impulsan las reformas educativas la están haciendo de una manera muy inteligente porque toman reclamos que son sentidos. Ahora cuando escuchemos el, el audio de los compañeros bolivianos uno de los ejes fue el de tomar, en el caso de Bolivia, al el quechua, al aimara, a las lenguas que son de los pueblos las naciones oprimidas, los pueblos originarios de allí, que son cuestiones muy sentidas de la población, o como puede ser acá de un sector, la necesidad de enseñar mapudumuna en las escuelas, toman estas cuestiones sentidas para meter una reforma educativa. Totalmente. Bueno, antes de escuchar el audio, sí. tenemos que hablar de, de la situación. Primero le volvemos a decir <ríe> a la audiencia que estamos con Angélica Cano, secretaria de Prensa de Aten Capital. Eh, esta vez eh, hablando un poquito de, de su historia y también de su rol en, en la Secretaría. Pasó algo muy importante este domingo. Este sí. domingo eh, hubo elecciones provinciales y por primera vez en 60 años pierde el MPN oficial. ¿No? el que tiene el sello de MPN, porque bueno, gana Rolo Figueroa, que eh, sigue siendo hasta el día de hoy diputado del MPN, pero armó un, un partido opositor. Sí, es una sorpresa enorme, hay una repercusión a nivel nacional, todos los medios están hablando de lo que pasó en Neuquén, y si esto explica un poco digamos, el cansancio con el oficialismo en general, este retajo del que venimos hablando programa, tras programa, y si esto se va a expresar también, no solamente a nivel nacional, la RTA se está preguntando si se va a expresar con él, no porque tiene que ver con la situación económica de las masas en general, y evidentemente esto esto demuestra digamos un hartazgo con el oficialismo, aunque como vos decís, detrás de la cara de Rolo Figueroa, hay sovichismo, hay, no sé, hay radicalismo, hay sectores, hay de todo, hay digamos. sectores ligados a Miley, sí. a nivel Nacional también, Hay, hay de todo. No, a Bullrich, Lo han, a han saludado, claro. Entonces no significa, digamos, ningún paso progresivo en ese sentido, pero sí demuestra un hartazgo y un cansancio y también hacia el interior de Aten. Esto tiene, un, digamos, repercusiones porque dentro de la Comisión Directiva de Aten Provincial había candidatos de Rolo Figueroa. También había un sector que decía votar a Río Seco, tampoco no decían no votar a Kaufman, entonces también creo que debe haber significado un digamos un sacudón fuerte en el sentido que son grandes perdedores eh, Río Seco también en, en, en, esta, en esta elección. Y eso, imagínate, vos decías 60 años de clientelismo, de manejar el Estado, de los negocios con las petroleras, o sea, eso va a tener eh, inevitablemente alguna consecuencia en todos los cargos y todos los lugares que ocupan los funcionarios. A mí una cosa muy interesante de los análisis que he escuchado, me pareció la, el tema este si hay un corrimiento a la derecha o no a partir de esta elección. Creo que lo que vos planteás del de cuestionamiento a lo, al partido tradicional que, que hace 60 años maneja los recursos de la provincia eh, a su antojo... Eh, pero a la vez, eh, como porque, porque viene resonando mucho mi ley a nivel nacional, uh -huh. ¿no? y acá se presentó Eguía, y Eguía en la elección anterior eh, había sacado un 20% de los votos, esta vez sacó la mitad. Sí. como gobernador, entonces me parece que expresa fenómenos muy contradictorios que está interesante pensar esto de que todo el bombo que se le hace a la derecha libertariana a nivel nacional eh, tiene un límite importante uh -huh. eh, que es que las propuestas como la dolarización trucha, esa que propone mi ley, eh, empieza a la clase trabajadora a darse cuenta que en realidad la dolarización no es que tu salario en dólares va a ser millonario, sino que vas a cobrar la misma miseria pero en dólares y tú todo va a salir en dólares lo mismo de caro que sale hoy. Bueno, todas esas cuestiones eh, creo que se expresaron un poco en esta elección también a nivel provincial y que eh, el discurso de Rolo Figueroa para ganarle al MPN oficial... En realidad es un discurso desarrollista, un discurso que dice basta de que la plata se lo lleven. O sea, parece que fuera de izquierda casi medio ¿no? chavinista, a... provinciano, pero, pero... Eh, a la vez agarra el discurso de no quiero derrame, queremos claro. el reparto más igualitario. Claro, lo cual el instituto miente, digamos, porque sabe cuáles son las preocupaciones del de y miente poder. porque votó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional claramente siendo diputado. O sea, que él sabe que eh, hay que ajustar, pero su discurso para ganar. No fue ajustar, fue uh -huh. al revés, fue volver eh, no al MPN eh, que por ahí de que eh, la gente recuerda con algún cariño porque la, las cosas públicas eh, estaban un poco en mejor estado que hoy. Claro, entonces en eso seguramente en, en las escuelas está este debate también porque esto va a tener un impacto. Hasta diciembre seguimos con este mismo gobierno, vamos a ver qué pasa con la reforma, con todas estas cuestiones. Desde Aten seguimos en pie de lucha, eh, como lo hicimos, porque digamos no tenemos acuerdo con ningún gobierno. Y no solo eso, sino que, que la gente con la que estábamos discutiendo todos los días en el Consejo Provincial de Educación era gente eh, leal de Gutiérrez. Entonces ahora hay que ver quién nos pasa? va a atender en el Consejo Provincial de Educación y cómo van a hacer para avanzar con la reforma, con esta crisis enorme que tienen ahora todos ellos eh, al interior. Así que estamos en mejores condiciones para dar esta gran pelea. Así es. Que tiene que ver con una reforma que también en Bolivia no se está llevando adelante Increíble, viste. la reforma educativa no es solamente provincial, sí. ni nacional, sino que es una avanzada eh, contra toda la clase trabajadora a nivel mundial y la conquista de la educación pública. Claro, allá le llaman eh, malla curricular, van a escuchar en el audio que vamos a escuchar ahora de Efraín, que es un compañero que es dirigente de Chuquisaca le llaman malla curricular, pero es lo mismo. Y vos sabés que en el 97 acá fue la gran lucha contra la ley federal, en los 90 también en Bolivia hubo una gran resistencia contra la ley, eh, en ese momento, digamos, la reforma educativa de allá, y no pudieron avanzar en tanto la descentralización. Entonces hay una situación similar, si bien el sistema educativo es totalmente diferente, el boliviano con el argentino, por lo del desarrollo de la burguesía nacional, ya no vamos a meter en esas cuestiones. Eh, pero hay una situación ahí similar, así que vamos a escuchar un audio que en el que, cual cuentan las luchas que están llevando adelante y han podido, digamos, poner de fondo de, en el debate el debate de la malla curricular. Y te digo algo, hicieron una asamblea en la Plaza San Francisco, que es la, eh, la Plaza de la Paz, de 20.000 trabajadores discutiendo este tema. Así que vamos a escuchar el audio del compañero. Escuchamos al compañero. Hola, soy Efraín Villalpando, Ejecutivo General de la Federación de Trabajadores en Educación Urbana de Chuquisaca. Ya son seis semanas que estamos en movilización, en paros en paros escalonados, en lo que son las huelgas de hambre, movilizaciones callejeras en toda Bolivia y hemos hecho un gran despliegue de, de maestros para llegar a, la, a lo que es la sede de gobierno la Ciudad de La Paz y lamentablemente el gobierno no nos ha hecho caso, ¿no? nosotros estamos exigiendo mayor presupuesto educativo para cubrir el tema de las necesidades que tiene la educación, como es infraestructura, mobiliario, para que los padres de familia dejen de pagar a los maestros, dejen de pagar a los eh, administrativos, personal administrativo. Aquí en Bolivia son los padres de familia que en gran medida pagan a partir de, de las cuotas que les piden mensualmente para el tema de, de comprar eh, asientos, sillas, eh, eh, también pagar a los maestros ¿no? y, y también arreglar la infraestructura. Y a, a la par también viene el tema de la de, de que al maestro no le pagan ¿no? su salario completo. Hay muchos maestros que trabajan gratuitamente entre 8, 12, 24 hasta 36 horas. Y no solamente un, un tiempo, un mes, sino durante ya 10, 12 años trabajando gratuitamente. Y el gobierno prácticamente ha ido privatizando la educación. no El gobierno quiere descargar toda la crisis educativa, la crisis económica, reduciendo el presupuesto educativo a, a educación. Nos hemos movilizado y somos víctimas en este momento de persecución eh, a muchos dirigentes. Hay maestros encarcelados como el colega Roger Gareca en la ciudad de La Paz. El conflicto sigue, con, sigue en, continuando. A partir de esta semana vamos a también radicalizar las medidas. Tenemos diferentes movilizaciones, marchas de protesta entre el martes y viernes. La siguiente semana nos constituimos nuevamente a la Ciudad de La Paz con un nuevo contingente de personas, ¿verdad? es decir, las 31 federaciones a nivel nacional de todo el magisterio urbano vamos a estar en la Ciudad de La Paz y vamos a declararnos en huelga de hambre todos los dirigentes y también los, los dirigentes de la confederación. ¿no? Entonces, eso compañeros... Gracias. Muy interesante la experiencia de los compañeros de chuquisaca y algo de esto de la comunidad, algo que tenemos que tomar en nuestras manos, ¿verdad? Sí, han logrado generalizar la lucha con el resto de los trabajadores en defensa de la educación pública y es el desafío que tenemos ahora, ¿no? De nosotros informar en primer lugar a la comunidad, que nosotros decimos la comunidad son los trabajadores que mandan sus hijos a las escuelas sobre qué se, de qué se trata esta reforma educativa. Bueno, y también eh, apoyar eh, la pelea para que no los persigan, ¿no? desde acá, también desde, Bolivia, desde Neuquén pronunciarnos por el cese de las persecuciones a los trabajadores que están organizando esta gran pelea en Bolivia. Sí, el gobierno de Arce, en continuidad, digamos, el gobierno del MAS, de Evo, ¿no? De Evo Morales, exactamente. Sí. Bueno, y acá, eh, en Neuquén, estamos hablando, de la, la, la venimos anunciando en nuestra charla, sí. la reforma educativa, y la justifican diciendo que estamos atravesando una crisis educativa y la reforma es una forma de resolverlo. Claro, y que hay muchos planes, y ponen, o sea... Se, en general, digamos, se monta una campaña en los medios de comunicación contra la docencia y como un tema ahora que están en campaña, ¿viste? La, la crisis educativa y nosotros para la, la educación es importante, ayer lo escuchaban incluso que decían, es muy importante pero no dicen nada y le achacan a la educación una crisis tremenda de la juventud que por ejemplo es la desocupación. Yo estaba buscando algunos números eh, que siempre hablamos en relación a la situación de la juventud, 40% de pobreza... Eh, Viste que te ponen los números de desocupación y dice, por ejemplo, no sé, en desocupación hay 5%, pero hay 9.000 que buscan trabajo, hay 5.000 que están subocupados, todos esos son desocupados. O sea, todos los trabajadores, digamos, que no tienen un trabajo formal, que no cobran todos los meses, que no tienen eh, ART, todos todos son subocupados, o sea, todos los, los jóvenes que hacen delivery, ese es el problema grave que tiene, porque las escuelas no nacen de la nada. Las escuelas en este país nacen para dar respuesta en su momento, digamos, lo que fueron los peritos mercantiles, porque se tenía que formar un, un, un sector, una fracción de trabajadores del Estado que tenían que saber leer, escribir, algo de contabilidad. Y después las escuelas técnicas, con la sustitución de importaciones y las pocas industrias que se, que se crearon en el país, que no fueron nunca en la, en la gran industria pesada, pero sí hubo una industria, aunque sea de ensamblaje, y por eso se crean las escuelas técnicas. Si vos todo eso lo desmembrás, lo desarticulás, eh, metés productos importados, bueno, toda la pelea que hubo con las con las cubiertas, ¿te acuerdas con la importación de cubiertas? En la lucha si, de ¿no? Claro, si vos eh, desindustrializás el país, obviamente que no vas a necesitar técnicos. Entonces ya... Algo que en, en este país, porque no fue igual en toda, en toda América del Sur, ¿eh? no es lo mismo la educación en Argentina, en Brasil, los niveles de alfabetización de Argentina son altísimos. Entonces todos esos logros, esas conquistas de la educación pública, que en Argentina es algo muy sentido, por eso todavía se conserva la universidad pública, ya no es necesario y se transforma en un gasto. Entonces necesita una escuela más barata. Eh, esa es la crisis fundamental, o sea, un, un, cuando dicen, no, pero va a la escuela y el, un adolescente no tiene ganas de estudiar, lo que no tiene es un futuro, o sea, lo que no tiene es trabajo. De hecho, todos los estudiantes que están en los vespertinos, que son jóvenes, y yo miraba también en los índices de pobreza, la mayoría son mujeres y madres, todos esos jóvenes que van a las, a las escuelas nocturnas o vespertinas son desocupados trabajan para ocupar el tiempo en algo entonces para el gobierno las escuelas de los barrios del oeste, vos que tenés tu escuela de, ya en, en el 40, o todas las, son escuelas de contención, no son escuelas de aprendizaje porque además como es un problema social irresoluble es decir, ya saben que va a haber una cantidad de desocupados necesitan que estén en algún lugar en las escuelas no están pensando en reducir la cantidad de horas de trabajo de un obrero petrolero que trabajan un montón de horas, que te llegan súper cansados repartir las horas de trabajo y que esas horas de trabajo puedan participar todos de la producción como eso es un problema irresoluble, la educación pasa a buscar a otro lugar. Entonces la crisis, no le achaquen a la, al sistema educativo, es una crisis tan profunda que es esa crisis que tiene además... Exacto, y que tiene además esta división, esta brecha entre la teoría y la práctica, que es la razón por la cual la escuela se torna aburrida, que dicen ellos. Es decir, es una, un aprendizaje repetitivo, ¿por qué? Porque no se lleva a la práctica. Esos son problemas de fondo que no se resuelven con una reforma educativa que termina siendo un negocio. Que además es una reforma que no eh, atañe solamente al, al nivel medio, o sea, es una reforma que atraviesa todos los niveles, las modalidades, y que de fondo yo creo lo que tienen en común las reformas en, en todo el mundo es eh, correrse el estado de la garantía del derecho a la educación, porque es cara precisamente, entonces gastar menos dinero eh, y, y además preparar a esa a, a ese sector de la clase trabajadora para la contingencia, como decía en su momento Bullrich, uh -huh. cuando era ministro de Educación de, de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? que decía eh, a, la, a los nuevos jóvenes hay que prepararlos para la contingencia. ¿Qué significa? Para no tener laburo. Por, claro, ejemplo. por ejemplo, eh, sí, pero sí. bueno, digo, hay algo en común que es eso, es el corrimiento del Estado de, de la educación como un gasto, Y, ¿no? ¿Y que tiene que ver también mm. con eh, las grandes deudas que tienen los Estados como el nuestro, con el Fondo Monetario Internacional, que el primer recorte es en salud, en educación, en jubilaciones... Claro, y en común además todos los gobiernos, que es lo interesante, porque acá no, no, no, no hablamos solamente, por ejemplo, ahora en este momento con el gobierno del Frente de Todos. Si hay algo que tienen en común todos los gobiernos, además de pagar la deuda externa y honrarla, es la política educativa. Hay, digamos, hay una línea de continuidad desde, lo, desde el radicalismo, ¿no?, eh, el peronismo, el macrismo, durante el gobierno de Cristina Kirchner, que todos hablan, eh, creció la educación privada, un 15, entre 13 y 15%. Entonces hay una continuidad política, porque no es un plan argentino para la educación, es un plan internacional. Y no menos nauquino. No. Por eso, digamos, hay una subestimación de la docencia cuando dicen no, porque elaboramos el mejor plan? Si vos ves la continuidad política que tiene. Mira, tenemos en los 90, Yontiem, eh, eh, Educación para Todos, de hecho ahí está planteado que en lugares donde hay resistencia porque así como nosotros aprendemos ellos también aprenden la burguesía sabe que hay lugares donde hay resistencia bueno en los lugares donde hay resistencia hay que sumar al sindicato hay que buscar procesos de participación o de pseudo participación para hacerlos parte y para que decir no vos viniste a definir cuando viniste a, a, a debatir sobre la reforma. ¿Qué es lo que nos pasó en Neuquén en los últimos cinco o seis años con el TEP? Bueno si vos ves por ejemplo yo decía la ley de eh, las escuelas técnicas que ahora están en conflicto la primera ley que sale de las últimas leyes es la ley de educación técnica que sale en el 2005, después viene la ley de financiamiento educativo que cambia totalmente la idea de presupuesto eh, después viene la ley nacional de educación, después viene la LOE o sea, la ley madre si querés de todo esto es la, la ley de o educación sea que técnica el kirchnerismo es el que avanza hace una nueva avanzada de reformas educativas que tienen que ver con todo este proceso que estamos contando allá por los 2000 Claro, en los 90 y antes, en el, los 90 se produce un quiebre fundamental que fue el paso, el, la disolución del Ministerio Nacional de Educación y el paso de las escuelas nacionales a la provincia y el desmembramiento de más de 24 subsistemas. O sea, porque no tenés un sistema por provincia, sino que tenés más. Exacto. Eh, ese fue como un punto de inflexión. Bueno, ahora estamos viendo un nuevo punto de inflexión en todos aquellos lugares donde eh, digamos, no han avanzado. Y, además, hemos visto eh, todo lo que ha pasado en las otras provincias. O sea, podemos hacer un cuadro comparativo entre Río Negro y Neuquén y hacia dónde vamos. Exactamente. Y de fondo, hacia dónde vamos, para quienes tienen familia en Chile y todos saben, es hacia una educación como en Chile, eh, completamente privatizada y la escuela pública es una escuela muy pauperizada, que es hacia dónde nos quieren llevar. Claro, la diferencia de Argentina es que todavía no estamos ni a los niveles de Chile ni de Brasil, porque no están Vos en Chile y en Brasil ya tenés, eh, digamos, el, el mercado financiero poniendo plata, digamos, haciendo préstamos. La situación que estamos en Argentina, porque como es algo, la educación pública es un valor como popular, sentido. ¿no? Sí, es, no, no pueden avanzar así nomás. Entonces lo que sí hay es un corrimiento en el sentido del subsidio. ¿No? Es decir, bueno, yo me sale más barato subsidiar una escuela donde no tengo que pagar el edificio, donde no tengo que pagar los auxiliares. No es la educación privada, privada, porque Exacto. no es que van los hijos de la burguesía, digamos, ahí, sino son los mismos trabajadores. Eso le sale más barato. Ese es, como, ese es el camino más cercano, digamos, y es el camino que, por ejemplo, que tiene Provincia de Buenos Aires o la capital, donde ya tenés 50% de las escuelas privatizadas. Bueno. Como siempre, se nos hizo Mucho. corto el tiempo. El programa que viene sí. van a abordar con Sandra, eh, específicamente la reforma en educación media en Neuquén, pero estuvo interesante este marco general para poder entender qué es lo que está pasando. Claro, les pedimos que no nos pidan que analicemos chiquitito, porque si justamente somos docentes, somos trabajadores de la educación y llamamos a nuestros estudiantes a pensar eh, desde una mirada más general todos los problemas, bueno, la educación merece una discusión más seria. Política, económica uh -huh. eh, Y con un contexto eh, Así de amplio como lo, como lo planteaste Bien, bueno Estamos cerrando el programa, muchas gracias Angélica no, Gracias a vos, eh, Por haberme dejado ser anfitriona de tu programa <risa> El, eh, programa, llamamos, de capital, es de el programa de Ten Capital El eh, programa de Ten Capital Llamamos a todas y a todos A seguirnos en las redes sí. A seguir escuchando eh, este Atente Canta las 40 XL Los miércoles Y qué más nos, nos vemos, nos vemos el próximo viene. miércoles. Esto fue Aten Capital Les Canta a Las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.